Hola, saludo especial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Medios eslavos muestran cómo pilotos de las fuerzas aeroespaciales de la Federación realizan maniobras acrobáticas para evitar ser derribados en el campo de lucha contra los ucranianos. Putin y Erdogan participan en la entrega de combustible a la primera central nuclear térmica de Turquía. ¿Tu es un proyecto emblemático, trae beneficios económicos mutuos y por supuesto contribuye a fortalecer la cooperación multilateral entre nuestros dos estados, que se basa en los principios de buena vecindad, respeto mutuo y consideración de los intereses recíprocos. Dos bombarderos de la federación patrullan los mares de Barents y de Noruega. Apareció la última foto de la primera instalación antiaérea alemana Kempar que fue destruida por la artillería rusa en Gerson. El coronel general Misinsev fue destituido del cargo del viceministerio de la defensa de la federación rusa. Yepeni Prigozhin nuevamente se queja de la falta de municiones para las PCM Wagner porque qué la armada rusa tiene ya en duda la puesta en marcha de la instalación militar en la base que se había pactado en Sudán? Tengo detalles al respecto Ucrania recibirá 16 radares tácticos israelíes RADA y IEMH los invito a que se queden hasta el final del video y aquí está la información más importante de las últimas horas. Muchas gracias por su audiencia. Quédate con la mejor información del momento. Escuchen este dato porque según lo está revelando el representante de la República Popular de Donetsk, Rusia está a esta hora controlando la mayoría de las vías de acceso a los suministros de las fuerzas AF. Denis Puchilin ha dicho que las condiciones en el campo de batalla se ponen bastante duras ya que el ejército de la federación pone todo su poder militar para poder eh, acceder completamente en Artemiox a las vías de acceso de las tropas ucranianas. Y dijo el funcionario que las tropas de Kiev están perdiendo muchas de sus reservas en su camino hacia la parte occidental de Batmú. La situación en el tramo de la carretera en dirección a Hromovu está completamente bajo control del fuego era el último camino, pero el enemigo todavía tiene la posibilidad de desplazarse por los campos incluso bajo bombardeos pero esto es importantísimo resaltarlo ya que lo afirma el mismo funcionario de la República de Donetsk, dicen que los ucranianos han logrado conservar sus posiciones gracias a su ubicación y a los envíos de suministros occidentales, aunque se habla por parte de medios occidentales a la falta de proyectiles, allí en las primeras líneas de defensa de Ucrania, según un comandante de las fuerzas AFU ha dado a entender que el gobierno de Kiev la tiene muy dura para financiar un conflicto. Duradero y apuesta por la contraofensiva Para este 2023 Y en las últimas horas María Sajarova, Quien era portavoz de la Cancillería de Exteriores Desde Moscú, ha dicho, refiriéndose a que Desde el norte no ocultan que, que están detrás De la planificación de las operaciones Los occidentalistas declaran Abiertamente que harán todo lo posible Para que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas De Ucrania anunciada para un futuro próximo Tenga éxito, es decir, imagínense Incluso no ocultan que son ellos Los que están detrás de toda esta planificación militar No solo de orientación táctica de lo que hablamos muchas veces, ahora están en el plano estratégico organizando el despliegue militar declaraciones de los funcionarios del Kremlin de otro lado, desde el Kremlin en las últimas horas han dado a conocer el concepto que tienen sobre una inminente escalada nuclear según la federación le ha dicho a Occidente que no planean ninguna escalada, pero que sobre todo lo que está pasando en el plano de la lucha advierten que no deben de poner en riesgo su paciencia, así lo dijo también en las últimas horas la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores María Zaharova, comentarios que se suman a los que están advirtiendo muchos funcionarios del Kremlin entre ellos el presidente Putin sobre los envíos y apoyos militares de Occidente para Kiev que están aumentando el riesgo de una escalada. No según lo dice la funcionaria ha expresado que van a impedir el desarrollo de los acontecimientos según los escenarios adversos, pero advierte que no a costa de vulnerar los intereses vitales de su país, Sakharova envía este mensaje a la élite en Washington dice que no recomienda a nadie que ponga a prueba nuestra determinación y la ponga en práctica, recordemos que Medvedev, Dmitry Medvedev quien es el que funge como viceconsejero de seguridad para Rusia hace poco, dijo que el mundo estaba probablemente al borde de una guerra mundial. En las últimas horas los medios están publicando una imagen en donde se muestra la eliminación o la destrucción de la instalación aérea alemana conocida como Gepard. Se habla que el vehículo aéreo no tripulado ruso Lancet destruyó con éxito el arma antiaérea alemana Gepard en el territorio de kerson La fotografía del cañón antiaéreo fue tomada literalmente momentos antes de que fuera alcanzada por un dron ruso. Ya se había contado que durante los a las posiciones de las Fuerzas Armadas AFU en el margen derecho de la región de Kherson, cuatro lanzadores S-300 y un cañón antiaéreo autopropulsado alemán Gepard fueron destruidos según los residentes locales. La instalación resultó gravemente dañada y sus municiones detonaron. Hasta la fecha es la primera derrota documentada de la instalación alemana Gepard en el territorio de Ucrania. Se dice que el cañón antiaéreo autopropulsado no estaba en estado activado, sin embargo, dado que Ucrania tiene relativamente pocos de estos sistemas de defensa, su destrucción se convierte en un revés para el ejército de Zelensky en las últimas horas Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan participan en la entrega de combustible a la primera central nuclear turca el diario eslavo está diciendo que la planta nuclear ...está siendo construida en la ciudad turca de Mersin... ...por la corporación estatal rusa Rosatom... ...así es que estos dos eh, mandatarios... ...el homólogo turco Recep Tayyip Erdogan y Putin... ...este jueves a través de una conferencia... ...videoconferencia... ...celebraron la entrega del combustible nuclear... ...para la fábrica rusa a la unidad 1 de la central de Akuyu... ...de Turquía... ...allí calificaron la planta de un proyecto crucial... ...para que estas dos naciones desarrollen lazos económicos... ...además... El mandatario ruso subrayó que si en Turquía no hubiera un presidente como Erdogan, sería difícil de hablar del éxito del de proyecto. ¿El proyecto? Es un proyecto emblemático, trae beneficios económicos mutuos y por supuesto contribuye a fortalecer la cooperación multilateral entre nuestros dos estados, que se basa en los principios de buena vecindad, respeto mutuo y consideración de los intereses recíprocos. La construcción de la planta se está llevando a cabo de acuerdo con el calendario aprobado, con todas las cuatro unidades que se construyen a la vez, aseveró agregando que se trata del mayor lugar de construcción. No en el mundo. Eh, según Putin, el registro de Akuyu con una instalación nuclear, se une a los países desarrollados. Con la entrega de combustible nuclear a nuestra planta de energía por aire y mar, Akuyu adquirió el estatus de instalación nuclear. La Comisión Europea ha reconocido la energía nuclear como energía verde y ha eliminado las dudas. Con Akuyu hemos hecho que nuestro país sea parte de este desarrollo el director general de Rosatón, Alexey Lijashop, asistió al evento también. Por su parte, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, señaló que la planta seguirá produciendo energía nuclear 100 años Después de su lanzamiento, las primeras instalaciones atómicas del país se están construyendo en la provincia turca de Mersin a orillas del mar Mediterráneo sobre la base de un acuerdo intergubernamental firmado entre Moscú y Ankara en el 2010. Esta construcción se llevaría a cabo por la empresa Acuyo Nuclear, que es de propiedad de la Corporación Estatal rusa Rosatom en un 99%. Se trata de una central nuclear de cuatro unidades con reactores BBER 1200. Una vez finalizada la construcción, la planta generará alrededor de 35 mil millones de kilovatios. Por año. En vísperas, el presidente de la nación asiática, Fuat Otkai, anunció que el líder turco asistiría de forma virtual a la ceremonia de entrega de combustible, ya que el mandatario sufre un leve resfriado. El Kremlin, a su vez, informó que Putin bueno, estaría de forma virtual. Previamente, el jefe de la corporación rusa indicó que esta es la construcción nuclear más grande del de planeta. Este jueves, la directora general de Akuyu Nuclear. Anastasia Soteva declaró que Rosatom está construyendo las áreas de máquinas de la central antes de lo previsto con la nueva instalación. Turquía generará la electricidad necesaria para afrontar mejor la alta demanda nacional y así contribuir a la lucha contra el cambio climático, afirmó Erdogan, diciendo que la nación ya avanzó notablemente los 19 años en el uso de energías renovables. De acuerdo con la prensa local, los edificios de los reactores de Acuyo están equipados con un doble caparazón de protección de acero y hormigón especial capaz de resistir a terremotos de hasta magnitud 9 grados, así como tsunamis y huracanes. Asimismo, la nueva planta contribuirá con nuevas oportunidades de empleo en la región el vicepresidente del Consejo de Administración de Acuyo Nuclear, de Dedusenko, dijo que el lugar tendrá la oportunidad para generar 40.000 empleos y en total se dará empleo a 40.000 personas. El mandatario turco, a su vez, cuando finalice la construcción, el país planea construir la segunda e incluso tercera planta nuclear es lo que están diciendo los medios en Turquía. Eh, por su parte, hay un bueno una publicación que está haciendo el diario avia.pro que habla en el contexto de lo que podría haber detrás de todo lo que está sucediendo con el conflicto ucraniano y que según Bloomberg, que fue el que publicó este artículo, está diciendo que el norte está jugando con juego y que se estaría preparando para el con China usando a Ucrania como campo de entrenamiento. ¿Qué es lo que está diciendo esta publicación? Atención amigos. El periódico Bloomberg publicó la noticia citando a la subsecretaria de defensa del norte, Kathleen Hicks, de que Estados Unidos estaría aprendiendo de la experiencia de los enfrentamientos en Ucrania y se está preparando para un posible con China. Mientras el norte continúa armando a Ucrania, la atención se centrará en competir con China en el Pacífico, es por lo pronto lo que está diciendo Bloomberg, en donde ahora se estaría enfocando en la producción de municiones sostenibles, la innovación espacial y el intercambio de inteligencia a los aliados. El viceministro señaló que el norte no está tratando de equilibrar los dos teatros y tiene una estrategia clara enfocada con China esta noticia según los editores genera cierta preocupación ya que las relaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático recientemente han dejado mucho que desear recordemos que en 2021 durante un discurso en Asia el presidente Joe llamó a China el principal adversario geopolítico del norte, en este sentido China comenzó a aumentar activamente su presupuesto militar y el ejército del norte también continúa fortaleciendo su posición en la región dice el artículo que la situación se complica tanto por el hecho de que si existiera un conflicto entre estas dos potencias, el norte y China, esto podría tener consecuencias bastante graves para todo el mundo y es lo que está diciendo por lo menos el diario Occidental Lomber en su último artículo y que nos parece interesante presentárselo a ustedes aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Muchísima atención porque el presidente de Ucrania en las últimas horas habló vía telefónica por primera vez vez de, de lo que va corrido eh, la situación con Rusia y bueno que se sabe hasta el momento de lo que han hablado este miércoles que fue una conversación telefónica entre Xi Jinping y Zelensky según el ministro de exterior del país asiático la llamada se concretó por iniciativa por parte de Kiev China enviará a Ucrania y a otros países a un representante especial para asuntos euroasiáticos se llama Li Hui para mantener, bueno, diálogos e ir un poco más a fondo con las partes sobre la solución que se le puede dar a la política del conflicto armado. Zelensky señaló que la conversación fue larga, significativa, bueno, y expresó que hay confianza de que junto con el nombramiento del embajador de Ucrania en China, de un fuerte impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales entre las dos naciones. El presidente ucraniano facultó al ex de Industrias Estratégicas Pablo Ryabikin para que ejerza como nuevo embajador en China eh, de otro lado se sabe que por el momento Xi Jinping afirmó durante la llamada telefónica que el diálogo y las negociaciones son la única salida viable para la crisis en Ucrania e insistió que no hay ganadores en una guerra nuclear, China por su parte seguirá facilitando las conversaciones de paz y esforzándose por lograr un próximo alto al fuego y el restablecimiento de la paz fue lo que dijo el ministerio de exteriores de China transmitiendo las palabras del mandatario de China esto también dijo el gabinete de Xi Jinping, China no ha creado la crisis ucraniana ni es parte involucrada en ella. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y un importante país responsable, China no permanecerá impasible ni echará más leña al fuego, ni mucho menos explotará la situación en beneficio propio, afirmó en un comunicado el país asiático. Luego de la conversación escribió en sus redes sociales en el conflicto. El con Moscú no se conseguirá a costa de compromisos territoriales fue lo que escribió Zelensky en las redes sociales en las últimas horas pronunciándose sobre la conversación entre ambos políticos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza de María Zaharova, destacó la disponibilidad de Pekín de esforzarse por facilitar el proceso de negociaciones pero sostuvo que el problema radica no en la falta de buenos planes sino en el rechazo por parte de Kiev de cualquier iniciativa sensata encaminada a la solución política diplomática que existe sobre la crisis ucraniana. Saharova también indicó que el gobierno ucraniano condiciona su eventual consentimiento a las negociaciones a un ultimátum con exigencias no realistas desde el principio y recordó también que Zelensky prohibió legalmente cualquier negociación con el presidente de la federación. Asimismo cualquier llamamiento a la paz difícilmente puede ser percibido adecuadamente por los títeres controlados desde Washington, fue lo que afirmó en las últimas horas la eh, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajaro. Aquí está la información más importante de las últimas horas. De otro lado, van subiendo las tensiones entre la OTAN y la Federación. Según medios eslavos, le están dando despliegue a un numeroso grupo de equipos que están siendo llevados para la línea del frente del ejército de Zelensky que fueron avistados en la zona de Karbib. Según lo está dando a conocer el canal de Telegram Come and See, detalla que el suministro de estos equipos occidentales para las AFU, todo parece, según los trayectos de los trenes que llevan los equipos tal parece que muchas de las ayudas van para la zona de Artemiox o Bakhmut según los editores del diario dicen que dentro de los equipos que van para la zona irían vehículos M2 Bradley, todo parece que las órdenes que han dado desde Kiev es resistir en las zonas occidentales de Bakhmut y para eso están transfiriendo gran cantidad de tropas y equipos militares pesados para repeler el avance de los Wagner, que están metiendo mucha presión con ataques mediante bombardeos con bombas deslizantes y a puntos y fortificaciones de la SAFU. Pero de acuerdo a las informaciones que están siendo entregadas, están respondiendo de igual manera desde el ejército ucraniano con las bombas J-DAM a puntos del ejército de la Federación, lo que pone en un contexto bastante fuerte. De lo que está pasando allí en Bakhmut. De otro lado, el portal militar Discover24 está hablando que los tanques T-14 Armata están siendo enviados para... Ir a reforzar la línea del frente en Artyomus, allí donde están los eh, grupos Wagner y el ejército ruso tratando de eh, asfixiar un poco a las tropas AF. Los tanques rusos T-14 Armata causan alarma entre las formaciones armadas ucranianas en dirección al Donetsk, es lo que dice la publicación de Discord 24 que está hablando sobre la aparición de estos tanques rusos T-14 en la dirección de Donetsk, que está preocupando a los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El personal militar ucraniano es consciente de la superioridad de este equipo militar sobre los medios que tiene, según los datos el comando de las fuerzas rusas desplegó activamente los T-14 Hermata y los T-90 Prorib, que adelantaron a la producción dos años porque se tenía previsto que era la entrega para el 2025 así como también se están hablando del despliegue de los lanzallamas pesados solstenpec en dirección a Bakhmut, para fortalecer la presencia militar en el área de la ciudad, y esto, para muchos analistas podría poner en un revés la contraofensiva que se está armando o que fue previamente anunciada por parte de las AFU ya que es muy difícil eh, poder reagruparse y armarse mmm, con el tema de eh, bueno, las tropas que se están reemplazando allí por parte de Rusia porque sería competir con armas bastante poderosas a falta de muchos equipos occidentales que aún no les ha llegado a las AFU. Mucha atención porque los pilotos del de helicóptero K-MOKA 52 ruso demostraron sus habilidades en el campo de batalla en las últimas horas medios como Avia.pro está titulando que los pilotos del K-52 ruso demostraron sus habilidades acrobáticas al esquivar dos misiles Stinger y en este segmento les vamos a mostrar la información que están presentando los medios rusos. Avia.pro está dándole despliegue que hace pocas horas han publicado en las redes estas imágenes eh, por parte del ejército ruso y que corresponden a los pilotos rusos en plena misión de ataque donde demostraron habilidades agilidad esquivando misiles antiaéreos lanzados desde fortificaciones ucranianas según el contexto de la información dice que durante la realización de una misión de combate en la zona de Batalla. Se habla de que la tripulación del de helicóptero ruso K-52, allí en la zona de destrucción de misiles antiaéreos portátiles ucranianos Stinger, previamente entregados por el norte a la SAFU, esto a pesar de que desde el norte garantizaban que los misiles lanzados simultáneamente darían en el blanco. Los pilotos del helicóptero ruso pudieron engañar a los misiles del norte y esquivar el ataque. Que enemigo. Las imágenes que han sido publicadas por el ejército ruso muestran dos misiles disparados contra un helicóptero ruso K-52. Sin embargo, la tripulación del helicóptero ruso pudo completar la maniobra engañando a los lanzadores enemigos y luego realizando otra maniobra que también fue difícil y evitaron el ataque que al que estaban siendo sometidos en ese instante según el diario militar para los expertos estas maniobras son posibles para evitar el impacto a las naves de esta manera le indilgan las ventajas al sistema Vitebsk que está diseñado para repeler este tipo de eh, lanzamientos contra la aeronave aunque obviamente la habilidad de los pilotos rusos se convierte en la razón clave de que muchas naves han podido realizar sus operaciones encargadas en el campo de batalla en lo que está resaltando los editores militares se conocen las últimas horas que el coronel general Misinsev fue destituido del cargo del viceministerio de la defensa de la federación rusa hoy se sabe que la, bueno, el reemplazo del coronel Mikhail Misinsev a su cargo como viceministro de defensa de la federación rusa para logística, según los informes, Misinsev ocupó el cargo durante unos meses a partir de septiembre del año pasado, luego de la destitución de su predecesor, el general del ejército Bulgakov, hasta el momento los motivos de su salida, la salida de Misinsev de su cargo no han sido revelados oficialmente sin embargo, según algunos datos extraoficiales, el motivo puede ser la insatisfacción con su labor en el cumplimiento del deber. Cabe señalar que el Ministerio de la Defensa de Rusia es uno de los departamentos que es clave para garantizar la defensa de la seguridad nacional la salida de Misinsep del cargo podría afectar el trabajo del Ministerio Conjunto la implementación de órdenes de la defensa del Estado los posibles cambios pueden afectar los procesos de logística y la coordinación de la interacción entre los departamentos del Ministerio de la Defensa para expertos militares rusos la renuncia actual puede no ser la única, en particular el comandante militar ruso Sladok proporciona información sobre este tema. Algunos medios dan esta información presuntamente que, bueno, las quejas de Prigozín podrían estar relacionadas con este tema de la renuncia de Misincep. Según el diario Avia.pro dice que nuevamente Prigozín se quejó de la falta de municiones para las PMC allí en Bagmut y el fundador de la compañía militar privada o grupo de asalto Wagner Jeveni Prigozín expresó indignación contra el Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa por problemas con el suministro de municiones. Según él, la falta de proyectiles afecta a los combatientes de su grupo como a las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia que cubren los flancos. Prigozhin dijo que el comando supuestamente emitido que prohíbe el suministro de municiones conduce a la acumulación en los almacenes. El titular del Wagner resalta el número de personas que está disminuyendo debido a las bajas, lesionados y términos de los contratos. Sin embargo, señaló que a pesar de la falta de, bueno, mano de obra continúan dando lo mejor para seguir avanzando en la captura de más territorios en Bakhmut Jeveni Prigocin considera que las acciones de representantes dice desconocidos del Ministerio de la Defensa de Rusia para él son un grave problema y pide cuentas a quienes retrasan el envío de municiones y está seguro de que la contraofensiva de las AFU comenzará tan pronto como se acabe todo el equipo y municiones y enfatiza que la falta de proyectiles dificulta la destrucción de las líneas enemigas, sin embargo hasta el momento no hay comentarios oficiales sobre el tema por parte del Ministerio de la Defensa de la Federación rusa y por lo tanto no confirman la declaración de Prigozhin de ninguna manera sin embargo el representante de las PMC anunció la preparación de las reservas de las Wagner para continuar la lucha contra las Fuerzas Armadas de Ucrania y desbaratar la contraofensiva, expresó la opinión desde que mientras que las unidades de las PCM mantienen el enemigo en Artemiox, las Fuerzas Armadas de Rusia podrían lanzar una contraofensiva contra Sloviansk y Kramatorsk. se conoce en las últimas horas que Ucrania recibirá 16 radares tácticos israelíes RADA IEMH Se habla que en los próximos meses Ucrania recibirá 16 radares tácticos RADA IEMH de fabricación israelí comprados por voluntarios de Lituania Ahora son 13 radares que estarán ubicados en el territorio de Lituania y 3 ya están en camino para Ucrania. La entrega de los radares es probablemente parte de un programa masivo para fortalecer el sistema de defensa aérea de Ucrania cuyas deficiencias están causando preocupación no solamente en Kiev sino también en Occidente. Los radares RADA-IMH pueden funcionar en condiciones de interferencia radioactiva y detectar varios tipos de objetos a distancias considerables, proporcionando detección de vehículos aéreos no tripulados a una distancia de hasta 10 kilómetros. Misiles guiados y no guiados a una distancia de hasta 14 kilómetros, así como casas a una distancia de más de 50 kilómetros. Además de la capacidad de detectar objetos en el aire, los radares-IMH también pueden utilizar en el combate de contrabatería, en el que el ejército ucraniano sigue perdiendo los radares radares que son capaces de detectar sistemas de artillería disparando a una distancia de 12 kilómetros. Los editores señalan que hasta hace poco Israel se abstuvo de suministrar equipo directamente a la SAFU y las transferencias de los radares se realizó a través de terceros. Sin embargo, Israel está cada vez más involucrado, según los editores, en el conflicto con la OTAN y si el país decide suministrar equipo directamente a Kiev en un futuro próximo, no es de extrañar que se convierta en un revés para deteriorar las relaciones entre Rusia e Israel. En las últimas horas se está reportando que un avión militar sufrió un incidente en la provincia rusa de Murmansk. Según la información que están manejando los medios eslavos, se habla que un avión militar MiG-31 este miércoles sufrió un accidente cerca del poblado de Drixguba en la provincia rusa de Murmansk. Están reportando fuentes de la agencia de noticias eslavas TAS en las Fuerzas Armadas. El comunicado dice que al parecer uno de los motores del MiG-31 se prendió fuego durante el vuelo de rutina y después el caza cayó. Según datos iniciales, el avión se precipitó a un lago, afirmó el interlocutor de la agencia, todo parece que los pilotos se habrían eyectado de la aeronave, de hecho algunos testigos aseguran haber visto a dos paracaidistas en el momento en que hacía tránsito el avión con el motor envuelto en llamas base armada rusa en Sudán vuelve a estar en duda en lo que está diciendo editores del diario militar un grave conflicto que ha comenzado en el territorio de sudán podría llevar ahora a que no aparezca la base naval que rusia pretendía establecer en el mar rojo esta información que les estoy dando en un video anterior ya se los había dicho y se los había pronosticado que lo que estaba sucediendo en sudán tendría eh, matices oscuras o una mano oscura detrás que pretendía parar este acuerdo inminente al que había llegado el gobierno estaba en curso con el gobierno ruso. Esto se debe al hecho, dice el diario militar Avia.pro de que el conflicto en sí mismo claramente no contribuye a esto y entre otras cosas eh, habla de que Occidente y el Norte están presionando activamente la situación tratando de demostrar que la aparición de la base naval rusa en Sudán no contribuye a los intereses de este Estado africano. Hasta el momento se sabe que el ejército sudanés aprobó plenamente la creación de una base naval rusa en el país sin embargo la decisión no ha sido ratificada por las autoridades civiles teniendo en cuenta que Washington y Occidente están lanzando activamente material para desacreditar a Rusia con el tema del supuesto envío de armas allí a este país estar del lado de las fuerzas de reacción rápida, Wagner PMC, y esto puede jugar un papel bastante importante en el tema de el acuerdo y echarlo abajo. Hasta la fecha, la situación de Sudán sigue siendo bastante difícil a pesar de la superioridad claramente significativa de las Fuerzas Armadas de Sudán sobre las Fuerzas de Reacción Rápida. La situación no puede controlarse en pocas semanas. Además, las Fuerzas de Reacción Rápida lograron capturar varias instalaciones militares importantes, incluidas fábrica de vehículos blindados, base militar con tanques, lo que ahora ha ampliado enormemente las capacidades de este lado del de conflicto es lo que se sabe en las últimas horas. Por lo pronto, es la información que tenemos a ustedes. Mil gracias. Si son nuevos, los invitamos a suscribirse en el canal, activar la campanita roja de notificaciones, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Y mil gracias por su audiencia y por su tiempo para nuestro contenido, que nos sirve bastante. Dios los bendiga, Nos escuchamos en el próximo contenido de noticias.